David, muy buenas. ¿Cómo estás? Fantástico, aquí con muchas ganas de hablar contigo. Bueno, de momento. Eh, primera pregunta, ¿quién es Daniel? Pues Daniel es fotógrafo, fotógrafo deportivo, fotógrafo que trabajo en una agencia que se llama Sportograph, eh, responsable de esta agencia en, en una serie de países del sur de, España, de, de Europa, en España, en Francia, en... Italia hasta, hasta hace poquito y papá de mellizos, con una vida familiar muy ocupada e intentando compaginar la pasión esta que tengo, la afición que tengo de la fotografía deportiva con, con, con la vida familiar, que es bastante complicada. Bueno, ¿desde cuándo eres fotógrafo? Pues mira, en realidad yo, yo no he sido siempre fotógrafo, eh, la afición la he tenido desde hace ya mucho tiempo. Yo me recuerdo con una cámara en las manos desde hace ya bastante tiempo, pero no sabía usarlas. Eh, no, no no, no, tenía ni idea. De hecho, cuando, yo cuando me casé no sabía manejar una cámara. Pero empecé a estudiar, empecé a, a, a aprender y tal. Y desde hace cinco años, un pequeño cambio vital en mi, en mi vida y decidí dedicarme el cuerpo y alma a, a la fotografía a nivel profesional. Y desde entonces, pues aquí estoy. Bueno, ¿cómo se ve una carrera de obstáculos detrás de un objetivo? Se ve, se ve, se ve de dos formas muy diferentes, David. Se ve mmm, muy cansado, o sea, es un, es un trabajo bastante agotador, bastante agotador, físicamente es bastante agotador, pero, pero engancha, engancha. Da una vidilla, da una vidilla que no, yo no te lo sabría explicar, eh, no tengo, no tengo eh, muchas aficiones que me enganchen tanto como, como el tema de los eventos deportivos y en el caso, en el caso este, eh, al margen ya de que estés cansado, de que no hayas dormido, de que te esté cayendo la mundial o que haga calor o que haga frío, o que lo que sea, Joder, el rollo de estar ahí con la gente animando y, y hay veces que te apetece más estar en un sitio tú solo, tranquilo en el monte o, o abajo en el festival con la música, la gente y tal, pero engancha un montón, engancha un montón. Y se, ve, y se ve gente de muchísimos tipos, de muchísimas maneras, gente que pasa por la carrera casi como si no, si no le pusiese un esfuerzo y otra gente que joder, joder realmente te al límite. Y, y pues, compartir eso y ver, verlo a todo el mundo es, es bastante, bastante bonito. A mí me motiva muchísimo. De hecho, vamos, no, no quiero parar. Bueno, bueno. Eh, vamos a meternos en polémica. Y esta creo que va a ser la, la peor pregunta, creo que de todas. de todas. ¿Cano o Nico? Ah, ahí te ah. voy a pillar yo, te voy a pillar yo. Ninguna de las dos. Ah, mira. Ninguna de las dos. Yo quiero cámaras que enfoquen. Bien. Eh, una buena parte del equipo nuestro, hay, hay gente que todavía sigue teniendo Canon y Nikon, pero una buena parte del equipo nuestro nos hemos cambiado a Sony, a las cámaras Sony, es una nueva generación de cámaras sin robles eh, sin espejo y trabajamos con Sony. Yo tengo Sony, yo tengo dos, dos cámaras Sony, una A7 III y una A7R 3 que son cámaras que lo único que hacen es que la tecnología que utilizan, en vez de utilizar un sistema de espejos para, para a través del, del objetivo, ver lo que se está fotografiando, tienen un, un objetivo digital. Es todo ya un poquito más digital. Pero son cámaras que dan una calidad muy, muy, muy, muy muy alta. Son unos pepinacos importantes. Entonces, Canon sigue siendo válida, Nikon sigue siendo muy buena, ¿sabes? Pero, joder, es que las Sony son la leche vale, entonces Sony, cagó en la leche Sony, ahí, ahí no ha pillado del todo porque ya te digo que, que, que hay una parte de gente que sigue teniendo Canon y funcionan muy bien, eh, la rivalidad siempre ha estado ahí, Canon o Nikon Nikon y Canon, pero llegó Sony, pegó un puñetazo encima a la mesa y, y cambió las normas y bien. nosotros ahora funcionamos con Sony vale. te voy a decir una serie de deportes y solamente te puedes quedar con uno Sí. Eh, ciclismo de carretera, carreras de obstáculos, mountain bike, eventos Endurance, HH, sí. esquí o trail. Solamente vas a poder foto fotografiar un uno de esos deportes el resto de tu vida. El trail. ¿Trail? El, el, el trail, el ultra el trail. A mí me encanta. Sí. A mí sí. me encanta. No sé, es un tipo de evento que me parece súper bonito, súper currado. Va muy también en la línea del, del OCR, eh, sin obstáculos y sin, y sin barros y sin porquería de por medio, sin polvo, pero, pero hostia, las ultra también me encantan, me encantan. Yo empecé haciendo ultra trails eh, aquí en Madrid aquí en Madrid y, y la última que hice, eh, previo a todo el salido de la, del COVID y de toda la hostia, fue el ultra trail de Hong Kong estuve en Hong Kong haciendo un hotel de Hong Kong que este año ha entrado en las Golden Series y, y el año que viene voy otra vez seguro, porque no me lo voy a perder y joder, son, son, son un tipo de eventos que, que me encantan me encantan, ahora bien el resto de, de ahí el OCR está muy cercano al, a, a, también a ser más favorito vale. pero, pero éste, éste, éste son muy bonitos los paisajes normalmente fotos de día o de noche uh, eh, esto, es, esto, es, esto da, para, da para un libro entero eh, las, fotos, las fotos de día son, son bastante más complejas en cierto modo que las de noche las de noche, sí eh, claro, por pasar, las de noche tienes que saber iluminar tienes que tener controlado el sistema de iluminación o iluminación fija, continua o, o por flashes pero una vez que te manejas con eso, la fotografía nocturna de noche es relativamente sencilla, no, no cambia mucho. La fotografía de día cambia bastante. Yo empiezo la mañana a las 9 de la mañana con el sol aquí puesto y cuando termino a las 6 de la tarde el sol está aquí. O a lo mejor incluso, como nos pasa por ejemplo en las patas de Córdoba, eh, antiguamente, nos pasaba que eh, llegaba un momento de, en, en la tarde que ya no quedaba luz. Y tienes que planificar eso desde por la mañana porque, eh, claro, no puedes terminar las fotos en negras. Eh, eh, y nosotros nos quedamos hasta el final. Es cierto que nosotros eh, en las carreras estamos desde el primero, estamos obligados a estar desde el primero que pasa hasta el último que pasa. Y si el último que pasa pasa por la noche, pues ahí estamos. De, la, las de día... Son más complejas, son, tienen un factor un pelín más de complejidad. Me ha pasado veces, me ha pasado en ocasiones de estar en el, yo he hecho el, el, la meta del las me la he hecho un montón de veces. Y de, y de estar fotografiando a una persona, a un, a un corredor que viene, salta la, el fuego, todo esto, y te entra una nube. Y lo que, eh, cuando eh, antes de empezar a saltar, el chico estaba o la chica estaba iluminada, de repente se pone la nube y es todo negro. Es súper oscuro. O al revés. Entonces, <risa> tiene su complejidad. Ya son, las fotos son más, más, más chulas. Bueno, bueno, no está mal. He visto que tienes muchas fotos de ciclismo. Sí. Vale, ¿qué ciclista es el que a ti más te gusta fotografiar? <risa> me pasa me pasa un poco como con las carreras de, de OCR. no no tengo, no tengo un perfil concreto de favorito porque yo, des, yo desde que empecé a la, con la fotografía profesional eh, me he centrado siempre en hacer fotos a todo tipo de personas. Eh, a mí, tanto en no NoCerts como en Tracks, como en tal, me gusta el tipo de persona del, que le llamamos los del medio. La gente pro, la gente élite, los corredores que, profesionales que... Mountain bike, en un que vienen preparados, vienen con un objetivo concreto, vienen ya mentalizados en tiempos, en cosas, eh, bueno, está pues, bien, pero, pero bueno, yo, yo van a, esa gente va a su aire. Los últimos últimos, es cierto que, joder, hay veces que no sé si, si hacerle una foto o ayudarle al pobre Pero, joder, los del medio es gente, es gente que, que el perfil de la gente del medio es gente que, que lleva muchos meses entrenando y que a lo mejor se ha comprado, se ha tenido que ahorrar de irse a tomar unas cervezas con los amigos para comprarse eh, las zapatillas para poder correr o la equipación para la, la, la bici y, y el ciclismo de carretera también pasa eso, que la, la gente del medio además es súper super, agradecida, pasa por ahí y aunque pasen a toda leche te saludan te, te sonríen te, te, te dicen algo, ¿sabes? Y, y eso que el ciclismo carretera es mucho más complicado. Pero, pero a mí me gusta la gente del medio. Y, y que es la que en realidad sufre, disfruta y, y agradece. Sí, sí, porque lo, lo sufre también bastante. Vale, uh -huh. eh, vale. Tus cinco mejores fotos, las cinco fotos que más te gustan de una OCR. Las cinco que más me gustan. Sí. sí. Piénsalo ya es complicado porque hacemos un huevo de fotos al, al cabo, de, al cabo sí, del día tu equipo hace mm. fotos muy jodidas, yo estoy hablando de ti sí no, no oye, que también, también he de decir que aunque yo tengo que planificar y tengo que hacer todo el este yo, yo luego me pongo a hacer las fotos y hago las mismas o la más misma. eh, no, sí es cierto que a mí Andorra me gusta mucho, me gusta Andorra mucho. Eh, los... son cinco fotos te pongo un foto, ejemplo. Albert Ley cruzando la meta de Andorra, Elena Rueda cruzando la meta de Mallorca, por ponerte dos ejemplos, algo así. ¿sabes? Yo, tanto como personas, no te creas que me acuerdo tanto de, de las fotos con personas, sino en, en posiciones. Yo me acuerdo de una carrera que hicimos en Andorra, la Esparta de Andorra, que yo creo que fue la primera que fui yo en 2017, creo que fue, que cayó una nevada, no sé. cayó una nevada impresionante. Y llegó un momento, a cierta hora de la tarde, que era yo el único que estaba ahí en la meta, porque todo el mundo se había ido a, a refugiar, a debajo del este y estaba yo ahí solo. Y la, pues, la, el Fire Jump, la, la meta de Andorra de aquel año, además es que, como es la primera vez, yo me estaba disfrutando, yo aún, aún comiendo mi humo, aún estando intoxicado, aún pasando frío, yo me lo pasé, me lo pasé como un Pues, de los un, últimos fui yo. ¿Ah, sí? Sí. Pues, porque me, pues, me no. evacuaron. O sea, hubo un momento que me dijeron, salte de la carrera porque me en cinco minutos no, no puedes seguir la carrera, es imposible. Claro, claro. Yo, recuerdo, yo recuerdo que al final, al final, al final, nevaba bastante. O sea, la, la nevada era importante. De hecho, me acuerdo de yo mismo estar ahí cerquita del fuego, eh, salvando un poco el, el humo y tal para no terminar más aún más. Ahumado. Pero ahí cerquita del fuego... Y yo ese, ese evento lo recuerdo muy bien. O sea, no, no es una foto en concreto, no te puedo decir una foto en concreto, pero, pero el, el sitio, las fotos de ese sitio, eh, lo, me acuerdo muy bien, porque además resumen muchas, resume muchas situaciones que luego hemos tenido y tal. Después de eso, yo me acuerdo en la Spartan de Morsin del 2019, tuve eh, <ríe> una anécdota que. No sé en qué, en qué momento de enajenación mental transitoria decidí que la mejor foto iba a ser en lo alto de, de una montaña, en el pico de una montaña. Y decidí subir hasta allí arriba yo, con una mochila de 25 kilos, tarde, porque ya iba tarde, porque me había dedicado a hacer otras historias, y iba subiendo sin agua, con una botellita de estas pequeñitas de agua. Eh, la mochila, saqué la cámara y yo según iba subiendo y según escuchaba eh, que venían pasos, me giraba, Veía tal, disparaba unas cuantas fotos, dejaba que me adelantasen y yo seguía, para arriba, para arriba. Pero claro, esto resulta que arriba habían montado una pirámide de estas pequeñitas, un frame, una estructura de estas pequeñitas, en lo que era lo alto, lo alto, alto de, del pico de la montaña. Y de fondo se veía el Mont Blanc. ¡Hostia! ¡Ah, tía! Claro, es que esa foto me costó, me costó muchísimo, me costó muchísimo. No sabría, de hecho. Al único que recuerdo haber visto pasar por allí fue a, a Ventura del, del, del Spain Pro Team. Okay. Eh, es el único que me acuerdo, porque el resto eran franceses, italianos y tal. Y, y ya de por sí, yo no me acuerdo mucho de los nombres y de las, y de las personas de España, cuanto más para acordarme de los de Francia. Pero, pero me acuerdo, la foto es impresionante, impresionante. Y me costó, me costó muchísimo. Pero. Al final, cuando haces ese tipo de cosas, pues los resultados a veces son una mierda y otras veces son chulos. Y esta, esta, esta en concreto fue bastante, bastante chula. Vale. Luego, después de eso, yo recuerdo recuerdo como tercera foto, a mí me gustaba mucho Chester. La Spartan de Chester en el circuito de, de motos. Me encantaba, me encantaba. Y recuerdo, recuerdo a... A, a, Juanito, a Juanillo Píriz y a, y a María eh, pasando por unos, por, por, por los garajes de noche, era ya la, la, la tanda de noche, por los garajes, me pasaban por los, vale. los garajes, me manejé ahí para poner unos flashes y tal, y se iluminaba todo el, todo el garaje, Uy, y, y, y me acuerdo de esa foto súper, chulo. Vale. Además era ya la última hora del día, un día largo y, y complicado. Y, y joder, molaba, molaba un montón. Y este yo reconozco que me, me gustaba, sí que es cierto que no sé, que más. Pero que estuvo muy bien. Dos más. Dos más. Mallorca, las Espartan de Mallorca. Las Espartan de, de Mallorca, el primer año que fuimos para allá, <risa> que nos dijeron no tal, pues creemos que va a ser un, una base militar y no sé qué. Pero vosotros seguís haciendo las fotos a los obstáculos habituales. Yo llegué y vi dos tanquetas grandes como, como, como, como, como tanquetas eh, que los chicos tenían que pasar por debajo. Eh, me acuerdo de, me acuerdo de, de, de un, una, una persona que le tengo bastante cariño, aunque es cierto que no, no consigo... Ah, no sé qué y es que, que ha funcionado siempre muy bien. Bien. muy bien y por último y por último te diría fíjate eh, una foto que no se hizo una foto que no se hizo en Tenerife dónde en las la partes de Tenerife sí. que no las pudimos hacer por, por temas obvios pero teníamos preparado unas fotos en uno de los acantilados, en uno de los acantilados que hoy al lado de una playa, que si no hubiese sido eso, la mejor foto de, de, de, de las carreras que hemos hecho hasta ahora, se le ha aplicado. Pero no pudo ser, no pudo ser. La teníamos preparada, la teníamos ya meditada, porque el día de antes había estado dando una... habíamos estado haciendo para. Podemos hablar de eh, un fotógrafo que es el fotógrafo que se vaya a poner en un punto concreto. Le puedo decir, oye, pues tienes que hacer la foto, o habría que hacer la foto enmarcando esto, que esto salga aquí, que esto salga acá, y que, y que no, cortes, no le cortes eh, a las personas las manos en el monkey bars, por ejemplo, en las que van colgados, prohibido cortar las, las manos a la altura de las muñecas. Te puedes hacer la foto más cerca, más lejos, más tal, pero que cortes la mano. Pero claro, repetir eso 14.000 veces es muy complicado es muy complicado entonces se tiene que mezclar elegir bien el obstáculo y la posición para que el fotógrafo esté cómodo cómodo en el sentido de en el sentido de que esté a gusto y que no haya distracciones y, y que tenga capacidad de tiempo de, de pensar qué es lo que va a hacer y que la gente y que la gente también colabore eh, colabore en el sentido oye la gente va a correr la gente no tiene por qué estar pendiente de esto pero oye, si de, si de repente una persona se fija que hay un fotógrafo y lo mira, o, o, por, lo menos, o por lo menos en vez de salir de lado se coloca de frente o, o hace algún gesto y tal, oye, pues normalmente esas fotos son, son, son muy chulas. O sea, que no es solamente que el fotógrafo sea bueno, porque si la persona... Luego hay veces que también la, la gente sale con, con, la cara, con la cara de esfuerzo y la cara de esfuerzo sale <risa> con más caras que madre mía. También tiene que ser ese momento, que el fotógrafo haya disparado una milésima de segundo más tarde o más pronto. Pero, pero normalmente hay, hay, hay fotografías que son muy bonitas por, por el fondo, por los paisajes. Andorra, Andorra es fantástica. Pero hemos llegado a hacer fotos en un estadio de, en un estadio de fútbol, en una parte de en un estadio de fútbol, y ahí no hay fondos. Y las fotos han quedado muy bonitas, muy especulares también fotos del Wanda por ejemplo <risa> el Wanda que, que fue una, fue una super novedad para nosotros también no estábamos acostumbrados a, a ese tipo de entornos y a ese tipo de, de, de fondos y de, de, de estilo <risa> tuvimos que cambiar bastante las, las ópticas que utilizamos, empezamos normalmente tirar con ópticas más largas, más zoom para podernos alejar y no entorpecer a nadie, no nos podemos poner en medio tampoco y en el Wanda, por ejemplo, tuvimos que acercarnos un poquito más porque no había espacio no, no se podía disparar desde lejos entonces, pues bueno tiene su, su cosilla bien, bien. ¿se puede hacer buenas fotos de una mala carrera? sí sí, sin duda sin duda, se pueden hacer buenas fotos de, cual, de casi en cualquier situación casi, casi, casi, ojo si está diluviando, si las personas no, no colaboran en absoluto, si el fondo es muy feo y si el obstáculo no dice absolutamente nada, oh, es pues más complicado. Pero yo te, yo te puedo asegurar que nosotros hemos hecho fotos bastante buenas en, en sitios, en parajes muy desolados y muy agrestes que no, que no dicen gran cosa y tal. Y, y oye, pues un truco, por ejemplo, nosotros que lo hacemos mucho, ojo, eh, nos cogemos una rama de unas hojas, una rama de un arbusto que haya cerca y tal, y la pones al lado de la cámara para que haga un poquito de desenfoque. Sí. Eso no siempre está buscado, eso, eso hay veces, eh, o sea, no siempre se ha encontrado, hay veces que lo cortamos nosotros. ¿Qué pasa? Que claro, hacer eso 14.000 veces pues, es, es un jaleo, ¿no? No, no siempre es fácil. Pero en un, evento, en un evento en el que el entorno, no sea, el, el entorno no sea el adecuado, las condiciones meteorológicas no sean las mejores y que la gente colabore poco, que no esté pendiente de las fotos, sí se puede, cuesta más, cuesta más. Y ahí es donde se nota, ahí es donde se nota también un poco el, el ojo del fotógrafo, el ojo del fotógrafo. Y reconozco que yo tengo un equipo de gente, trabajo con un equipo de gente que todos estamos súper. O sea que no solamente yo, que, que me las he dado muchas. Vale. También es cierto también que hay veces que el fotógrafo tiene mal día. Y, y hay que aceptarlo. Vale. Eh, pregunta: pensaba que la de Canon y Nico me iba a ser jodida, pero es que se me está ocurriendo otra que puede ser más cruel y me gusta. Vale, vas a pillar, vas a pillar. Sí. Eh, ¿Quién es mejor fotógrafo, David o tú? Uh, está buena, está el amigo David. Está duele. Eh. Eh. <risa> David tiene la capacidad, tiene la capacidad de, de ver, de, de adelantarse a ciertas acciones que va a hacer la gente. que Tiene la capacidad. Yo es cierto que tengo una visión un poquito más grande de evento, de de la planificación que yo. pero desde el punto de vista fotográfico eh, David Iberdes tiene la capacidad de adelantarse a de adelantarse a cosas que él sabe que van a pasar y yo no y yo no las tengo ver eh, o, o, o, o cuando las o cuando las veo voy ya al límite y las pillo en el último momento pero David es un tío, es un tío muy muy válido y vamos mm, mm, mm, mm. No te, no, te, no te querría decir que es mejor que yo, no te querría decir que es mejor que yo, porque cada uno tenemos nuestras cosas, pero David es un muy buen fotógrafo en este tipo de carreras de OCR y además se ha dado de hostias con muchas situaciones complicadas. Con lo cual, oye, la experiencia hace un, hace un grado, y ¿eh? yo no llevo tanto tiempo como él. Entonces, él. Él se ha dado mucho más tiempo, entonces es un fotógrafo fantástico. ¿Cuál? Él. Sin duda, bien, bien salvado, eh. Sin duda, seguro. <risa> no, lo que pasa es que ya te digo, yo tengo, yo tengo dentro de mis tareas tengo más, hay veces que tengo más tarea de, de gestión y de planificación y de tarea de ordenador más que de fotos. Vale. Es, es de todo el mundo, de todos los deportes, ¿cuál es el sitio donde más te ha gustado echar fotos? Cualquier deporte, cualquier carrera, cualquier. cualquier deporte. Yo es que a mí me gusta mucho Asia, el rollo asiático me encanta. Eh, esta última carrera que te comentaba del de Hong Kong, ¡ay, oh, Hong Kong! Hong Kong es, es, es un sitio fantástico. Eh, Andorra, Andorra me encanta. Andorra me encanta. un sitio, eh, un sitio. O, o, o sea, quédate con un sitio: el sitio de decir, es que este sitio, oh, Dios, qué guau. Yo te diría Andorra, Andorra. Para no ir mucho más lejos, la, lo que sea, cualquier cosa que sea en Andorra. Y hemos hecho varias cosas. ¿eh? Eh, eh, hemos hecho ciclismo de carretera y, y tiene unos paisajes espectaculares. Eh, algún trail hemos hecho en Andorra y tal. Y, y son sitios fantásticos. Vale. fantásticos. Bien. Vamos a meternos en, en materia. ¿Cuántos fotógrafos hay en una Esparta? Vale, aquí te divido te divido la, la respuesta en dos. En dos, uh, en dos épocas, pre-COVID y post-COVID. Eh, Pre-COVID, normalmente llevamos 14 personas. ¿14? ¿14? Hostias. No, no, joder, no me malinterprete. Eh, me esperaba más. No, lo que, pasa es que, lo que pasa es que intentamos abarcar más de lo que, de lo que hace una persona. O sea, cada fotógrafo abarca un poquito más de lo que hacía un fotógrafo normalmente. Cubrimos varios puntos, eh, cambiamos, cambiamos de puntos entre, entre un día y otro. Por ejemplo, un, un fin de semana de Andorra. Sí. Eh, se tiene la VIST, la, la, la Ultra, el sábado y la, Spring y el, y el, la SUPER, SUPER y SPRINT el domingo. Intentamos que no todos los puntos sean los mismos. Ah. De tal forma que también da un poquito de margen a fotos diferentes. Cada uno tiene sus fotos diferentes. Eh, solemos el 14. Sí que es cierto que hay. A ver, internamente en la Spartan tenemos, hay un fotógrafo que es de Spartan, que está con, lleva trabajando siempre con Spartan y sigue siendo, y es compañero nuestro. Y es un tío fantástico, un profesional como la de un pino, eh, David de <ríe> Luego, del equipo nuestro de 14 personas, hay un recurso que trabaja directamente para la Spartan, no trabaja haciendo fotos, trabaja haciendo fotos generales del evento. Con lo cual nos quedamos 13 Luego de esos 13, hay un recurso, hay una persona que se está en la carpa esta del final cuando ya recoges, cuando ya recoges el, el, el, el avituramiento final, la seta, la medalla y tal, la foto esta que hacemos con flashes y tal, que es una foto que no la considero como de carrera, porque esa siempre la hacemos, sí o sí, o sea, está dentro de, está dentro de la foto que hacemos. Pero no, pero, pero, pero ese recurso siempre está ahí, o sea, esa persona siempre tiene que estar ahí. No, no puedo contar con ella para para cambiarla de sitio en un momento dado. Con lo cual, pues nos quedamos en 12. Yo que hay veces que necesito escaparme un poquito antes para poder empezar a procesar fotos, pero normalmente somos 12, 11, 12 personas en, en los puntos. Post-COVID, pues la realidad es que después del y de toda la hostia, pues hemos ido mucho. Hemos llegado a irnos de personas, estuvimos en Andorra. Eh, nueve personas en Andorra, 7 estuvimos en Tenerife y no se hacer, pues, y ahora pues a ver cómo arranca la temporada pero lo ideal, lo ideal son 14 o incluso hemos llegado a tener no, miento, espérate, el grupo más grande que he tenido han sido 18 personas 18 personas en una carrera en una en una asparta, en una asparta aquí en España Ya <risa> eh, ¿Cuántas fotos más o menos echáis al día en una asparta? Las fotos varían, varían muchísimo, o sea, la, no, hay un, no hay una cantidad fija, pero utilizamos una, una regla que es muy sencilla, eh, nos gustaría poder echarle tres fotos a cada participante, individuales, tres fotos individuales. Si pasa David Nojal con su colega, pues intentamos primero hacerle tres fotos a David, tres fotos a su colega y yo normalmente intento hacerle uno o dos al conjunto. <coughs> eso no siempre es fácil, eso no siempre es posible eh, pero, pero claro, si dices, oye, pues cuántos participantes hay, mil participantes en una carrera, hago una media tres fotos por participante debería de venir todo el mundo al final del día con tres mil fotos claro no siempre es, no, eso no siempre se puede hay, hay gente, yo soy de gatillo muy fácil yo tiro, yo tiro muchísimas fotos eh, pero hay gente que hace menos fotos quizás se, se centra más en la calidad y más en ciertos detalles que no en echar más fotos pero luego también hay obstáculos que son más sencillos para hacer otros que son más complicados para hacer más fotos pero al final intentamos por fotógrafo hacer pues eso en un evento de 5.000 de 6.000 personas, 10.000 12.000 fotos sería lo suyo pero sería lo correcto y luego las ponemos todas juntas y y los resultados que salen pues impuesto hay veces que son, son impresionantes. 250.000 fotos nos han llegado a en fin de semana. Oh. Eh, eso nosotros. Luego la agencia para la que trabajamos, pues trabaja a nivel europeo y se junta con otros eventos en Europa uh -huh. y nos juntamos con millones de fotos. La, la selección de, de tantísimas fotos las hacéis vosotros o las hace la central? No se hace selección. ¿Perdón? No se hace selección. Disparamos. Solamente fotos buenas. <risas> eh, a ver. No, no se lo cree nadie, ¿verdad? No. <risas> no, pero es cierto que no, no hacemos eso. No hay tiempo para hacerse. No hay tiempo, en serio. No hay tiempo. ¿Todas las fotos que se hacen son las que se compran? Generalmente son todas las que van a la web. Generalmente sí, generalmente sí. Es cierto que hay, <risas> hay en ocasiones en las que si yo he terminado de hacer mis fotos en un punto, y, y tengo tiempo, falta una hora para que me vengan a buscar, o, o tengo un tiempo de sobra, pues me puedo poner en la cámara y, y echando un vistazo. Pero, hostia, de 10.000 fotos, a la media hora se te empiezan a caer los ojos al suelo y ya no nada más. Pero también te digo una cosa, el equipo de trabajo con lo que, que tenemos aquí, eh, para hacer parte y para todo otro tipo de eventos, solemos, solemos tener un ratio de, de fallo muy bajo, ¿eh? O sea, las fotos que hacemos, las hacemos relativamente bien a eh, la primera. Utilizamos material bueno, un material profesional, la Sony, la Sony nos ayuda mucho a tocar todas las fotos, a Canon también, eh, ojo. Pero, pero normalmente no hay tiempo para... No hay tiempo, porque tú piensas que, David, que nosotros terminamos un fin de semana tipo como lo de Andorra, ¿vale? Te pongo el ejemplo de Andorra, que me encanta el, el sitio, pero es, es complicado. Y... A las 5 de la tarde del domingo, terminamos de, de recoger a todo el mundo, de, nos juntamos en la sala de prensa y tal, empezamos a copiar las fotos y, y yo a las 6 de la mañana tengo que estar en Madrid subiendo fotos del día siguiente. Sí. O sea, es coger las cosas, cenar algo, coger el coche y volvernos para Madrid. Yo que soy de Madrid, sí, sí, sí. Otra vez lo tiene un pelín más cerca, pero... Pero no hay tiempo, no hay tiempo para, para nada. Y mientras que vamos en el coche, los, los ordenadores, que van varios ordenadores, van trabajando. Y, y, y no, no te creas que es tan sencillo. Tenemos formas de, de ver un poquito lo que se ha hecho mejor o peor, ¿sabes? Pero hay veces que no, no da no no tiempo. Intentamos intentamos que si, la, si hacemos 10.000 fotos, las 10.000, las, las te salgan mal 200, 300, como mucho. Y mal es que esté un poquito oído el foco. Sí, sí, sí. Se te haya ido un poquito la mano a lo mejor y en ese momento no, no te haya entrado el foco. También nos suele pasar que, que aunque no la, la posición dentro del, de los puntos lo intentamos que sea en un sitio bien, que no, se, no nos, se nos ponga nadie delante, hay veces que se pone gente delante. Y en ese momento no te das cuenta y en vez de enfocar a la cara de la chica en las piernas de este que se te ha puesto delante, enfocas a la zapatilla. Esa foto no es buena, ¿Cómo se le puede hacer nada más? Bueno. Pero al final, al final esa foto no pasa nada porque esa foto no va a ningún lado. Yeah. No tiene ningún tipo de identificación, ni de cara, ni de, ni de número. Eh, con lo cual va a ir a un sitio perdido. Al limbo de la fotografía. No, no, no, cuento para nada. ¿Cómo se organiza eh, una Spartan a nivel fotográfico? Pues mira, pues se organiza primero echándole unas cuantas horas. Eh, le echamos bastante tiempo. la verdad. Empezamos siempre eh, hablando con, con la organización. Empezamos una serie de correos y tenemos una serie de reuniones para, hablar, para ver un poco qué, qué se quiere hacer, qué no se quiere hacer, qué se tiene que evitar o, o en qué nos tenemos que centrar. Eh, le dedicamos mucho tiempo a la logística, claro, porque ir a la Esparta en Andorra Parece que eso, pero es muy sencillo. Se cogen varios coches. Nosotros tenemos equipos, equipos grupos de gente en, en cuatro sitios. En Madrid, en Bilbao, en Barcelona y en Valencia. Entonces, en función de quién puede, quién no puede, de, de, de las condiciones que haya y tal, pues tiramos más de unos o de otros. Pero, oye, pues un coche desde Madrid con cuatro personas que hasta las cejas es relativamente fácil. Pero si tenemos que ir a París, por ejemplo, o a... O a Francia o a Italia pues hay que coger aviones, hay que ver quién va, quién no va, los horarios de quién va, que coincida que los que van de Barcelona lleguen más o menos a la par que los de Madrid para coger el coche de alquiler en común y podernos ir a la vez todos o si no, unos se tienen que esperar, otros se tienen que quedar yo me voy antes este se va después es un puzzle que, que a veces es complicado y luego, y luego es Siempre, siempre, siempre, siempre, llegamos un día antes a la carrera. Vale. Si es Andorra, por ejemplo, eh, y es sábado y domingo, el viernes por la mañana intentamos ya estar por allí. Eh, o hemos llegado el día de antes o hemos llegado esa misma mañana, con un madrugón importante, y, y hacemos el recorrido. hacer el recorrido vale. Dentro de lo que las limitaciones físicas y evidentes eh, que tenemos, eh, que yo tengo, se lo digo, eh, no, no lo permite, pero hacemos el recorrido e intentamos buscarlo siempre. Sí. Y luego, al día de la carrera, madrugón, siempre, madrugón. Volvemos a repasarlo todo, volvemos a revisar el equipo, volvemos a comprobar que todo el mundo lleve eh, eh, las, las, los elementos para hacer las fotos, baterías, eh, las cámaras, los, los, claro, eso es importante. Eh, te puedes quedar sin comida, te puedes quedar sin agua, estás jodido, pero... Pero no te puedes quedar sin baterías. Claro, porque si estás, si estás al lado de la sala de prensa o, o del local donde nos tengan habilitado para ponernos y tienes ahí la mochila, eh, hostia, pues a lo mejor puedes salir corriendo. si Estás en lo alto de una montaña, como te quedas ahí sin batería, tienes un problema. Y luego, pues eso, pues revisamos el tema del hábitos la comida y tal, que eso es cierto que hay que agradecerles infinitamente, infinitamente, a Ángel, a Mary, a todo el equipo de la Spartan de aquí de España que nos ayudan con la comida, ya nos, nos tratan como parte de la familia y, y nos, nos permiten tener comida de, de, del voluntariado y tal, los bocadillos, el agua y tal. Y eso parece, parece que no, pero es un, nos quita un problema importante de encima. Saber que podemos contar con eso eh, nos quita un problema muy gordo de encima. Y hay que agradecerlo a ellos porque son. Son los que nos lo, no lo facilitan uh -huh. y se lo agradecemos un montón. Entonces, previo a la carrera, eh, todo ese tiempo lo dedicamos a planificar y luego a pensar muy bien y a discutir entre nosotros, discutimos bastante y, y no siempre pacíficamente, eh, cómo hacerlo. No, claro, porque al final cada uno pues, queremos hacer las cosas de una forma y, y al final sabemos que tenemos que estar en, en, un, en un obstáculo en, en concreto, en una posición en concreta. Pero luego ya de cómo hacerlo, pues cada uno difiere un poquito y yo la verdad es que dentro, del, dentro de que se hagan las cosas bien, uh -huh. me parece fantástico que cada uno aporte. Claro, yo a David, a David le puedo decir, oye, David, ponte en este punto y sacan una foto o tres fotos a todos los que pasen por esa red, por ese, ese mallazo. Pero David puede decidir si se pone a un lado, si se pone al otro, si coge más mallas, si coge más eh, fondos, si coge... Y eso, y eso está bien, eso... Eso hay que aceptarlo. Bien. ¿Alguna vez te ha tirado, te ha pegado un tirón de oreja Ángel Sam? O te ha reñido directamente, te ha caído bronca. Sí, Bronca bronca como tal, no. La verdad es que no hemos, no hemos discutido mucho. Ángel tampoco es un tío que creo que discute demasiado. Eh, no, alguna vez, alguna vez que hemos intentado a lo mejor hacer un hemos estado más pendientes de otra cosa. Y nos ha tenido que llamar la atención, más que engañarnos, es llamar la atención. Oye, que llegan las chicas, llega la primera chica y no veo al fotógrafo. Eh, oye, pues a lo mejor el fotógrafo está en, otra, en otro tema también importante, ¿sabes? Y, y a lo mejor, a, en alguna ocasión sí que recuerdo que eso. Pero claro, de todo se aprende y de todo ya nos encargamos nosotros de que si nos pasa, nos pase solamente última ¿eh? vez. Eh, la siguiente ya estamos preparados pero no no te creas, no, no. con Ángel no he discutido no he discutido mucho con Mary tampoco porque es, una, es un amor completo, no, no se discute con Mary y además es la jefa con lo cual lo que diga ella va a misa pero, pero no, la verdad es que no recuerdo mucho con, con Ángel y, y, y, y en realidad tenemos muy buena relación con toda la gente del, del staff del, del... los voluntarios son tíos majísimos nuevamente y gente súper nos ayudan un montón cuando necesitamos cuando necesitamos que oye cuente un momentito que necesito probar a ver cómo queda la foto tal fantástico, se, se, se a todo con Jordi Jordi Callaos es, es, es un ese es un grande no entonces ya te digo no la verdad es que no, no tengo recuerdos mm, fuertes ¿Eh? hemos tenido alguna, alguna conversación un poquito más más, eh, más esto sobre cómo cómo gestionar este tipo de cosas con el tema de las fotografías. Pero discusión de, de que no se haya tenido que reír? no lo claro, recuerdo. Vale. ¿no? No, no, no. Eh, aquí te voy a poner en un apuro. No es cruel, pero es a lo mejor en un apuro. ¿Hay algún élite, muy élite eh, de Esparta, hombre sí. o mujer, que digas eres muy bueno, pero soy incapaz de echarte una buena foto. Eres sí. lo menos fotogénico del mundo. Sí, y desde aquí pido que me perdonen perdón, Albert Soleil, perdónenme usted, pero hijo, no, o es que, o es que no ha habido forma o no he sido capaz de pillarle nunca en una foto, ¿No? Eh, de pillarle en una foto de posada, de decirle, Albert, vente un momentito conmigo y hazte una foto, y tal, hacemos una foto aquí en la meta, eh? La, eh, cuando he estado en meta y tal, oye, Albert, no, y otros compañeros míos sí, eh. Os no, pero digo cómo... que no sea fotogénico, que diga, es que siempre sale mal, joder, y, o sea... Ah. Albert sale muy guapo en las fotos. El cabrón es que es bueno cabrón, está para el, eso. En las que le han hecho los compañeros sale bastante bien. Claro. Pero Albert, Albert, Albert es cierto que yo personalmente, sí. conmigo, no, no he sido capaz nunca de, de cogerle y se lo, he, se lo he propuesto muchas veces. Albert, venga, quédate aquí un momentito y le hacemos una foto con la medalla o, con, o, en, la, o en la carpa esta del ácido ten, de, del final. Eh, hay veces que el hombre pues, viene cansado de sus cosas y tal y dice, pues, no me quiero hacer la foto. <risa> Pero esa me las la ha hecho unas cuantas, entonces por eso te digo, que salga mal en las fotos. Nadie sale mal en las fotos. Y al final, al final, después de haber corrido 30 kilómetros, 12 kilómetros, con barre, con tal, sí, sí, que salir mal en las fotos es imposible. Sé que tienes un nombre y no me lo estás diciendo. Uy, yo mismo, eh, cuando yo me hago las la fotos de prueba, yo soy malísimo para las fotos. No, no, pues no, no, no caigo ahora mismo, fíjate. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Hostias, ahora me estás metiendo un apuro, sí, bueno, no, no, no. No, no, no. Estoy intentando recordar, pero no, no, no, no hago... Dilo, de verdad, de verdad que no tengo, vale, no vale. tengo problema. Pasa palabra, vale, no pasa nada. No, no me acuerdo, y... yo, eh. ¿Cuánto cobra un fotógrafo de la Asparta? <risa> y no me vengas con hostias, porque si Ángel San ha dicho lo que cuesta una esparta, uh -huh. no me vas ahora a hacer la pirula. O sea, quiero una cifra Pum. Nosotros, nosotros de, media, de media cobramos unos 250 euros por día, uh -huh. por jornada. Uh -huh. Es eh, cierto que los eventos que son de dos o tres días, no es la, la cifra no es, por, no es proporcional. Al número de días, pero le ronda por ahí, más o menos. 250 euros, eh, vale. tanto si llueve, como si truena, como si estás a la sombrita en una silla, como si estás en, en, al sol cayéndote rayos y puntillas. Vale. Sí, van, por, van por ahí los tipos. Sí. Vale. Te voy a hacer una pausa, es que me hago pipí. Y es que Opa. no, es que llevo un rato mi tío. ¿Y esto lo aportas? ¡Eh, sí, sí! Venga mil años más tarde Dios. <risa> eso, eso, eso es una situación que nosotros, nosotros también tenemos, ¿eh? cuando estamos ahí que te estás meando y no para de venir gente y te digo, que me meo, que me meo ¿No tenéis un bando a distancia o algo? Eh, no, hay, hay un tipo de fotos que las hacemos con barreras con, con, montamos unas cámaras automáticas Ajá. en una posición fija y es una barrera, un láser que sí. cualquier cosa que que corta el láser, eh, lanza una foto. Ah, coño. Y en una, misma posición, en una misma posición, podemos hacer que tres cámaras o cuatro cámaras hagan la misma foto. Lo que pasa es que no deja de ser bueno, en un momento puntual. Te sales un momento medio rápido y te vuelves. Pero, pero sí, sí. Por eso te decía antes que, que a 14 personas abarcan más de lo que 14 fotógrafos puedan hacer. Porque normalmente llevamos, todo el mundo llevamos una o dos o Incluso yo que llevo cuatro cámaras automáticas. Entonces, claro, yo, yo en un solo punto, yo si voy con tiempo de montarlo, yo puedo hacer seis fotos diferentes. Joder. Solamente yo. La sí, sí. cámara de las mías, y por ahí pasan 5.000 tíos, pues la cámara de las mías las automáticas hacen 5.000 y pico y la de mano, pues, hacen 14.000. Claro, yo es que de Pero bueno, que... A ver, espera, me pongo más o menos. No, no, esto lo voy a dejar, ¿eh? Vamos, corto el en el que no estoy, pero lo de que me estoy haciendo pipí, eso sale, amo que sí sale. Sí, sí, sí. Esto no tiene que ser tampoco de super calidad, no pasa nada. Preguntas clásicas, eh, que es donde de verdad te vamos a conocer, ¿vale? A ti, como persona. ¿Vale? Tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? sin cebolla. Bien. Y con pimentón de la vera. Ah, maravilloso. Bien. ¿Eh? Bueno. bien. Perfecto. perfecto bien. Eh, Gazpacho, ¿con pepino o sin pepino? Ay, no, sin pepino. Bien. Sin pepino, nada de pepino. Cualquier cosa que lleve de pepino, mmm, no me lo como. Vale, bien. Correcto. ¿Me el de no, no, no, no. Bueno, ¿pizza con piña o sin piña? Eh, pues la verdad es que... Nunca me ha preocupado mucho lo de la piña o no la piña, pero hombre, si le, se la podemos quitar, pues, pues tampoco bueno, pasa nada, ¿no? Bueno, no sé, a mí es bueno, que me gusta. No, vale. no le termino de ver la gracia a la piña, pero no, no me preocupa demasiado, sinceramente, he llegado, llegado a este punto de la vida ya, que venga con piñas y ya, <risa> que me dé para comer, me, me vale. Pero vale. sin piña, dejémoslo sin piña. Vale, vale. Bueno, un fallito. Vale. Eh, Vikingo o Juego de Tronos? Juego de Tronos. La de vikingo no la he visto. No la he visto, oh. la verdad. No, no, no. Como te decía antes, soy papá de familia, tengo dos niños pequeños y mis horarios son muy complicados. Ya, eh, es... no, no, no la he terminado, o sea, no la he empezado ni a ver, pero Juego de Tronos sí, Juego de Tronos sí me la he visto. Me la he visto entera y hay veces que repito capítulos de lo que me gusta. No me Ay, no. Nada, tío. Nada. Ay, de hecho, de hecho, tengo la anécdota de que cuando me compré la, la cambié de, de la canon, la cámara canon que tenía, eh, me pillé la primera Sony. Me fui a, a ver a los compañeros del País Vasco eh, y me fui a San Juan de Castellulache, donde se rodó unas escenas de, de la, sexta o la séptima temporada de Juego de ¿no? para hacer fotos e intentar imitar los, los, los puntos de vista de la cámara de juego de tronos. No se puede porque está muy editado eso con ordenador, pero no, juega, eso no, no mola. Bien, bien, bien. Eh, ¿Pasión de Gavilanes o Rebelde? Hostia, macho, pues no es que me quiera escapar de la pregunta, pero no sé de qué me ¿No has visto ninguna de las dos? No te suena, hombre. No, no, no. Me, me suenan a telenovelas. Sí, me claro. Me suenan a seriales estos del mediodía. Sí, sí, tabuelas, ¿no? Sí, sí No, es que no, no, no tengo tiempo de ver la tele. Son dos, son dos mierdas, porque eran dos series de mierda, sí. pero te enganchaban, tío. No, no, no, pues no tengo, o sea, no tengo ni idea. Como te decía, yo o es, tengo dos modos, o estoy trabajando o estoy modo eh, cuidando a los críos. Vale. Y, y la tele la veo la veo por la noche, un ratito que me siento en el sofá y poco la más. La canción de Gavilanes puede tener ya 20 años, ¿eh? Sí. Hombre, fácil. No, no, nada, nada, nada. No, igual que las, las, las series que hay ahora de que si las casas, que se junta la gente con, con una chavala que va con novio y la junta con 13 tíos. Que, que, que, no, no tengo ni idea. ¿no? Estoy súper desconectado de eso. No tengo ni idea. Bueno, bueno, y, ¿Y la sí? última. Sí. Esta uh, va también un poco por tema televisión. ¿eh? Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. No, no, no, no. Aquí no... Aquí claro. no afecto no acepto margen de, de error. Me parece bien, El me gustan las dos, o sea, que, sin problema. Yo, yo, he llegado, yo he llegado a verme eh, en un mismo día las tres películas, versión extendida, del tirón, con las, obras, con las obras de la comida de Navidad de, de la noche anterior y ¿Sí? en la época en la que no tenía nada que hacer. Y... Y, y, los vale, vale. y para terminar, tú me haces una pregunta a mí. Eh, um, pues buena, buena pregunta, pues no, no tenía nada en la cabeza eh, um, yo te preguntaría te preguntaría, fíjate, como corredor como sí. corredor de la Spartan eh, de eventos de ¿sí? sí. eh, um, ¿qué va, qué, qué valora, qué se valora más a la hora de, de considerar una foto chula, eh, bonita o interesante eh, el, el la calidad técnica, la calidad de la foto, la iluminación o la composición o tal, o que realmente te esté pillando en el momento en el que en el que tú realmente es un momento en el que lo estabas pasando o bien o mal, o sea el momento. La Creo calidad que... técnica de la foto o el momento. Creo que el momento. Mm. Yo, que no soy fotógrafo ni tengo ni idea de fotografía, no valoro. O sea, yo valoro que es que yo salga bien, o el momento, o la pose, o lo que sea. Uh -huh. Yo ahora mismo te enseño mi foto favorita de una Spartan y yo no tengo ni idea de si esa foto técnicamente es correcta, no tengo ni idea, pero uh -huh. salgo con una cara de faque, o sea, <risa> brutal, y es la sí, foto que tengo en todos lados, o sea, de perfil en todos lados. O es sea, sí. algo así en plan interesante. <risa> como y además iba andando, sí si es que iba con un ejince. O sea, iba mmm, súper jodido. Pero salgo con una cara interesante que me flipa. No sé. Perfectamente. Y es que es algo, es un, es un tema que nosotros como fotógrafos nos debatimos siempre entre hacer, hacer eh, muchas fotos muchas fotos y con calidad técnica desde el punto de vista de fotografía o ser capaces de parar un poquito, parar de echar muchas fotos y y pararnos a ver el momento, a, a, a, a esperar ese, ese momento. Que hay veces que no llega y que la persona cuando, cuando te creas que se va a girar y te va a mirar y va a hacer así y va a seguir corriendo, el tío se gira para el otro lado, no te ve y sigue, y te lo has perdido. Pero, pero claro, yo intento combinar que se combinen las dos cosas. Calidad técnica y, y el momento. Pero, pero es algo que nos interesa mucho. fíjate Nos, nos retroalimentamos bastante de me quedaría con el momento, ¿Sí? Sí. pero Haces, yo que no tengo ni idea, ¿eh? Lo mismo te enseño ¿sí? la foto y dices joder, no está tan, tan buena. Exactamente, o a lo mejor no está bien enfocada o no está. No tengo bien miedo. Entre... <risa> sí, sí, sí, pero es interesante, ese tipo de cosas. Nosotros es cierto que tenemos la visión del evento siempre desde el punto de vista, pues del trabajo, de, de una serie de parámetros que tenemos que cumplir y de objetivos y pues nos olvidamos un poquito de, de esto, pero, bueno. pero siempre, es interesante, hombre, siempre es interesante. Y no me la esperaba, ¿eh? no me esperaba que eh, tú, tú, te tenía que hacer yo a ti la, la, las preguntas. ¿Qué está bien. <ríe> pues por mí estamos. Sí, pues yo de verdad, David, muchísimas gracias por de nuevo por el, por el tiempo y por el esfuerzo y, ya está, y bueno. la conversación tan agradable y, y todo lo que haces por, por dar visibilidad también un poco a a los que nos, nos dedicamos a curar y que pasamos desapercibidos, ojo, pasamos desapercibidos porque es necesario que pasamos un poco desapercibidos. Pero, pero bueno, oye, ¿no? siempre está bien que, que se sepa que hay gente que, que está de todo esto. Y, ver, y nosotros claro. no lo curamos mucho e intentamos esforzarnos muchísimo. Eh, tanto, a nivel, <risa> oye, Jesús, tanto a nivel técnico como a nivel físico, porque hay veces que hostia ya uno va teniendo una edad y lo de salir corriendo con la mochila... Pues... Ya para subirse a una montaña con 25 kilos encima, uff. Y yo, y yo es cierto que desde que empezó el tema del COVID he empezado a ir a gimnasio un poco y a jugar algunas cositas pero antes no hacía nada. Bueno, y... vamos que te veo, te veo con la mochila en la cámara, en la cinta de correr. Uh, pues no, pero, pero, pero he llegado a irme con la mochila a andar por el campo para, para hacer, hacer espalda. Sí, sí, sí. Es, que, es que pesa, y la, la intentamos, cargar, intentamos cargar con lo justito, lo justito, lo justito, pero, pero yo no sé qué hago. Pero a mí me pesa algo un muerto. Así que, de nuevo, muchas gracias por, por, por este tiempo. Eh, David. Espero bueno. que la podamos ver sí. con cara de faquero, con cara de, de Gigolo, por ahí en, en, alguna, otra, en alguna otra carrera. A ver si empiezan dentro del cómputo. sí, hombre, ya vas a ver. Tenemos, tenemos todos, todos muchísimas ganas de. De parlas. Además que sí. Tanto los que corréis como los que curramos. Pues Pues nos vemos pronto. David, a ver si es verdad. Muchas Hasta gracias. Ver. <risa> Chao.